Y mi raza, ¿qué tal les pareció esta gran torta? La guacamaya originaria de León, Guanajuato Un fuerte abrazo a nuestros hermanos vecinos de este gran estado Chulada, prueben la deliciosa picosita, El cuerito, la acidez Una combinación perfecta Es una llena panzas, pero también de corazón Entonces, en el top 5, vámonos con la número 3 Y a seguirle trabajando bueno, mi querida raza, para este tercer episodio, capítulo del top 5 de las mejores tortas del mundo conocido, bueno, estoy hablando para mi paladar, eh. me gustaría que todos me dijeran cuáles son las tortas que consumen habitualmente, acuérdense que le dicen también en otros lugares, lunch, ¿verdad? Bueno, pues aquí es una torta y en cualquier rincón de México se prepara hasta con huevito, frijolitos con queso, requesón, jamón de puerco, yesca, chicharrón prensado, Bla, bla, bla. Una delicia este itacate moderno que es la, el bolillo, la torta. Pero para esto vamos a hacer una salsita porque para esta torta, les voy a decir una cosa, es una chulada. Yo creo que es la más conocida en toda la república. Esta torta va a ser de carnitas de puerco que en este sentido de la parte de la carnita va a ser el costillar y el buche. Ya lo veremos más adelante. Y para nuestra salsa va a ser una salsa de aguacate donde vamos a utilizar... Tres chiles a cuatro chiles serranos, dependiendo del picor que ustedes gusten. Medio aguacate bien maduro, dos dientes de ajo, un cuartito de cebolla. Y las especias, miren, lleva albahaca seca, orégano, comino tantito, pimienta de los tres colores y sal. Solamente eso va a llevar esta riquísima salsa, que va a ser una delicia acompañarla en esta maravillosa, maravillosa torta de carnitas. Una muy tradicional, una de las number one que han eh, sido gustadas en cualquier rincón de nuestro país. Y todos los visitantes que vienen de otros países también dicen, ¡ah, bárbaro! Y para que asuavice un poquito el chilito sin que, espérense, aquí nomás estoreado para que los aceites, tanto del ajo, tanto del chile, verdad solamente se embravezcan se hagan más ricos, se potencialicen, no hay que hervir los demás. Le ponemos un poquito de agua que suelte el hervor dos minutos y vamos a trocearle cilantrito bien fresco y lo vamos a trocear para que no se enreden las aspas de la licuadora. Y para que le dé sabor y que no se oxide nuestro aguacate le vamos a meter... Ese jugo de limón o zumo de limón, que también puede ser acompañado con poquita leche. Hay ¿eh? unos 100 mililitros de leche. También puede ser algo que acompañe, pero perfectamente. Orégano fresco también acompaña. Ustedes pueden hacer pues, lo que quieran para que su salsa les guste. Lo que les guste a ustedes es la mejor cocinada. Así que pónganle lo que quieran. Y bueno no puede faltar definitivamente nuestro pico de gallo, nuestro pico de gallo que yo creo que acompaña un sinfín, un sinfín de platillos, este rica ensalada mexicana que lleva los colores patrios de nuestra bandera, una chulada, chilito también al gusto, serranito, también puede llevar un poquito de habanero, eh? o un manzano asadito, también le va de maravilla, también el jalapeño, bueno, Ustedes sabrán cómo hacen su pico de gallo, este es el tradicional, jitomate, chile serrano, cebolla, cilantro y obviamente ahí me gusta que no vaya así tan planito. Me gusta llevarlo sazonado y ustedes saben que yo soy el master, master de las especias. Yo me gusta ponerle y en esta ocasión le vamos a integrar lo que es limoncito, ahí no más que me entra Antonia, ahí no más que le dé un sabor rico, ajo granulado en polvo, pimienta de tres colores... Salecita, nuestro oro blanco, una chulada. ¿Qué haríamos sin la sal, verdad? ¿Qué haríamos sin la sal? Decía un amigo, decía don Juan Acuña, yo prefiero un kilo de sal que todo el oro del mundo y tenía toda la razón. Imagínense qué sabría sería la vida. Aquí, para que integre todos los sabores y se vaya bien equilibradito y que cuando des una mordida ese pico de galla con lo que lo acompañe sea una delicia, pues el aceite de oliva. Y miren nomás, aquí nuestro buche nuestro Gucci costillita, costillita de puerco vean nomás, color hormiga delicioso, sabroso tierno, suave lo mejor para mi gusto del puerco y aquí lo, lo tenemos ahí en un video cómo hacemos las carnitas ahí en YouTube, métanse por favor, suscriban compartan, pero en esta ocasión nos trajimos las carnitas de ahí de con nuestros amigos Carnicerial Dama ya que nos trajimos el chicharrón para la famosa guacamaya, la torta guacamaya que es una delicia, el cuerito de puerco, pues estaba también haciendo las carnitas y la verdad se la rif los bueno, señores, hay un fuerte saludo, qué productos, qué calidad y qué servicio. Y miren nomás, esta parte del costillar es la parte baja del costillar, donde se ve ahí que tiene como un huesito, pues es un huesito pero es más cartílago, es eh, fácil de consumirlo, tiene pues una textura bien rica, a mí me gusta esa parte baja del costillar, el buchecito y esto ya está estumeando esta cosa y bueno... Nuestra telera, ahí de panificadora, cinco hermanos. Búsquelo, también el mejor pan del mundo, lo he dicho, recio y querido. Le vamos a quitar bien, pero todo el migajón. ahí discúlpenme, pero entre más lleve relleno, yo estoy más satisfecho. Y aquí, sin meterle, a mí no me gusta meterle ni aderezos, ni mayonesas, porque la verdad, como que le quite el sabor de lo que es la esencia de esta torta. eh Ahí me gusta Naturalita, con su buche, mira más, oh, es que... ¡Ay, qué cosas más maravillosas tiene nuestro país! Y esto nomás, su piquito de gallo bien distribuido... ...hasta el último rincón de ese bolillizo, de esa telera... ...y ahí me gusta que vaya más crujiente de lo que ya viene este bolillo... ...ponemos tantita mantequilla en un sartén grueso... ...para que no se vaya a y nos vaya a quemar nuestro girote. ...lo vamos a poner un ratito por un lado, por otro su lechuguita... ...por último, porque si ponemos la lechuga en el fuego... ...pues se suda, se escurre, ¿verdad? Ustedes saben de este tema... Aquí la dejamos y ¿qué les parece? Esos chilitos jalapeños, esas zanahorias en escabeche. El limoncito que tiene que ir. Ay, ay, aura, señores. Que ya hay di junta. Mi raza, ¿qué les parece esta riquísima, riquísima torta? Muy tradicional en muchas partes de nuestra República y en otros países, ¿eh? incluso. Y más allá de nuestras fronteras. Buchecito, costillitas recién sacadas. Y quiero aprovechar para mandarle un fuerte saludo a mis amigos de Carnicería Dama, Esas las carnitas, bien ricas, nos proporcionan este buche, esta costillar. Y también a nuestros amigos de allá, de Carnes Celetas, el novillo, el fresnillo, también una variedad increíble. Un fuerte abrazo para ellos, porque la verdad, la calidad se aplaude. Y vamos a meter dientes, señores, con esta salsita riquísima de aguacate, picosita, sabrosa, su piquito de gallo bien avinagrado. No, pues sí. No, pues sí. A veces que nos tienen como cochinos en engorda. Señores, a disfrutar la vida. Buen provecho. Y esperen la próxima que va a estar una locura. Ay, chaparrito cabrera, te aventates. Te aventates lo que sea cada quien. Pues bien dice el dicho, en mi rancho hasta el más pelón se hace trenzas y hasta el más chimuelo más cafierro. Sí, señores, muchísimas gracias por seguir pendiente en nuestras redes sociales. Suscríbanse, compartan por favor, denle like y díganle a la raza que está en las mejores tortas del mundo en este top 5. Les mando un fuerte saludo, aquí su ranchero zacatecano desde puro Zacatecas. ¡Ajúa!